Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y estoy muy feliz por presentar esta demo de hoy, un videojuego chileno que se llama Clash, Clash Artifacts of Chaos Este videojuego es un videojuego del, eh, del equipo desarrollador, de la desarrolladora Ace Team o Ace Team, también no sé si la pueden llamar Ace Team, o pero Ace Team creo que me suena mejor Creo que una de las empresas desarrolladoras latinoamericanas mejor conocidas mundialmente, con títulos eh, pues recordados por mucha gente. Y sé que ellos esto, ellos tienen un juego que se llama Xenoclash. Es increíble que en este momento del canal no hayamos jugado ese videojuego. Pero no sé si Clash, Artifacts of, of Chaos, sea una continuación o pues, esté relacionado con Xenoclash. Mm, el problema es que como nunca he jugado Xeno Clash, no sé si habrá referencias Pero posiblemente los que vean esta demo podrán decirme si las hay Si quieren eches una revisadita sobre quiénes son Ace Team Si no los conocen, pero yo creo que muchos lo conocen Esto también por este juego que se llama Rock of Age Creo que también es muy famoso Y el de, el de Cylinder, se me olvidó el nombre Aparte ellos, no sé por qué, pero los videojuegos de ellos siempre tienen un, un arte muy, muy curioso, muy extraño, eh, como abstracto, como... Eh, no sé, no sé, no sé cómo han llegado a crear estos como universos y estos personajes tan increíbles. Y es como, como un, la firma de ellos en sus videojuegos. Y eso también es lo que lo hace tan interesante, no, no es lo que uno siempre se espera, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a jugarlo. Vamos a ver si lo podemos jugar con el control. Parece que sí, parece que sí. Clash Artifact of Taos. Ah, una cosa, antes de empezar, pues le damos un poco de qué se trata rápidamente. Eres pseudo, un luchador que vive en las extrañas tierras de Cenozoic. Toda tu vida da un vuelco cuando decides cuidar del muchacho. ¿Cuál muchacho? No lo sé. Acaba con tus enemigos y explora un terno... En torno de fantasía punk, sin olvidar nunca las sagradas reglas del ritual. The strong. Bueno, pues vamos a iniciar Comenzar partida cojamos este slot Para guardar la partida Y empecemos con esa Historia de Pseudo eh, Bueno, mientras tanto Este juego va a ser lanzado En febrero del 2023 Así que no es mucho lo que hay que esperar eh, De verdad Es increíble ver la evolución y el crecimiento que ha tenido este equipo de desarrolladores. Lo que han hecho, lo que han aportado a la industria del videojuego y, y a la industria de los videojuegos en Latinoamérica. ¿no? Bueno, como le decía, esto es todavía una beta. Así que podemos tener algunos problemas, ya sea de rendimiento, o bugs, o glitch, o lo que sea. Pero esperamos disfrutar lo mejor que podamos de esta partida. Este es Pseudo. Ven, es increíble las criaturas que ellos se ingenian, o sea, es increíble. Por ejemplo, este tipo. Parecía entre marioneta, como un cuerpo de... Te... ¿Recuerdas las técnicas que te enseñé? Como con cuerpo de árbol, pero sus partes están separadas, aparte tiene pinchos. Bueno, y se selecciona el tipo de combate. Postura de lanza, postura de boxeo, postura de relámpago. O sea, puede escoger como posturas para pelear. Escogemos la de boxeo, a ver. Muéstrame cómo atacar a un enemigo. A ver. Ataco con X, ¿sí? Uy, ahí me dio un... Ah, el forma combo. ¿Seguro que esa es la técnica que prefieres? A ver, intentemos la postura del relámpago A ver qué tiene, interesante esta, es de, esta forma un combo con 5 1, 2, 3, 4, 5 Es sure más rápida is La del relámpago es mucho más rápida La del boxeo es como más equilibrada Vamos a ver la postura de la lanza Uy, está muy la, de la lanza ¿Qué hago? ¿Esa? No, sí, vamos por esa ¿Y ahora qué hago? Bien, ahora ataca a tu rival de nuevo. Uy, allá hay alguien atrás. ¿Vieron que había alguien atrás? Uy, hijo ¿Has olvidado lo que te enseñé, Pseudo? No eres tan fuerte como las criaturas que habitan en esta tierra. Me gustan los gráficos. Me encanta. Debe aprovechar tu velocidad. Inténtalo de nuevo. Ok. Esquivar cuando tu ataque conecta. ¡Wow! ¡Qué chévere! Yo puedo atacar y de una y vez puedo irme con B hacia atrás. Es remember, is the ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Ahora un movimiento you. especial. ¡Yeah! ¡Ataque especial! ¡Ay! Wow, ¡Genial! Y ahora la lección final de un ataque... De un ataque ordinario el movimiento especial entiendo ya los combino especial cuando tu ataque conecta o sea golpeo y cuando ya golpea le hago otra Y. no no no es así ah combinar ataque básico con eh, Recuerda la velocidad de la clave de tu defensa, pero también de tu ataque. Bueno, ataques direccionales. Presiona, bueno, está combinado como en español e en inglés, me salen cosas. Dice, ¿no? presiona el botón de ataque inmediatamente después de esquivar. Para, eh, para realizar ataques direccionales. Intenta esquivar en diferentes direcciones para ejecutar diferentes ataques. Tan chévere. Velocidad o sea, te ha brindado el medio para destruir a tu enemigo. A tu enemigo. Eh, algo que también me, me, me, me parece curioso y no es algo a lo que me acostumbro. Es que el, en el juego el personaje esté en tercera persona, pero que esté a la izquierda, no a la derecha, como se suele ver en muchos juegos, ¿no? Esto es curioso. Es curioso, está más a la izquierda. Que a la derecha, eso no es malo, ¿no? sino que es algo a lo que no me acostumbro. Uno siempre juega juegos en, en tercera persona y suelen ubicarlo siempre a la derecha al el personaje o a quien se maneje, ¿no? o a veces viene en el centro. Bueno, esto, a ver, tenemos una barra que parece ser la de vida, que es la que está arriba, una. Un círculo que parece un escudo, está lleno de amarillo pero no me muestra nada más Y abajo, como pues, como una manita, como si fuera lo de los golpes Pero no entiendo qué tiene, qué tiene que ver eso Bueno, pues empecemos, ¿no? Uy, acá hay alguien muerto Debe ser alguien de mi especie porque se parece bastante Bueno, esto por el momento no veo que pueda como correr o algo así, sino que ya corre. Pues hay hartos muertos de mi especie. ¿Qué, qué, qué? Arbusto con espinas, cruzar. ¿RB? Ah, ok, ok, pero No creo que le hagan mucho daño a las espinas, o será que sí, ellos sentirán dolor con ese cuerpo como de ramas secas. Ah, mira, con asalto. No sabía eso. ¿Esto qué? Tengo que ir hacia, hacia acá. Uy, allá hay alguien. ¿Se ¿Sí vieron? Oye, oh, a este se le cayó un, un... Un tronco. Pero allá había alguien. Allá arriba había alguien. Yo ahorita lo, lo vi. Lo vi con mis propios ojos. A ver, ¿qué pasó acá? Pseudo. Si a veces hay como momentos en los que se cuelga un poquito la el video. Bueno, ¿qué le va a ah, ayudar? Pero no, no, no. ¿Este no es de la especie de los sí? No, no parece tener el mismo estilo de cuerpo. ¿No? ¿O no, pues sí? Se parece un poco, pero no tiene como los pies iguales, ¿sí? por qué? Wow, es increíble esto de de así como si el escenario fuera un, un dibujo pero ¿en ahora vamos a manejar a este tipo o fue que lo, lo despertamos ¡ah! nosotros éramos él lo que pasa es que nosotros éramos como un alma o como una esencia de él mismo que fue y lo liberó para... sí, porque mire, es como el esqueleto de él en verdad o sea que ellos tienen un exoesqueleto, bueno no es un exoesqueleto, un esqueleto que recubre sus músculos y, y sobre él está como, llamólo así, no sé si el cuero, la piel o lo que sea Básicamente ese era el mismo, estaba como muerto, por... pero verá que acá hay algo de decir. Encuentra ingredientes y llévalos de, de tu bolsa de aventuras al caldero para crear brebajes de salud. Experimenta con diferentes... Ay. Ah, sí, mira, uno puede crear brebajes. Puedes usar ingredientes para crear brebajes de salud, dependiendo del ingrediente que uses tú, ah, GA... Creo que ahí hay un error de escritura en inglés. Ahí dice Jurgelat. Debe ser Healt. Eh, tu brebaje de vida puede tener propiedades adicionales eh, para al para restaurar la salud. O sea, por ejemplo, hay uno que al parecer también mejora como el daño y otros mejoran la defensa. Eh, ¿No te duermas en el intento? que No. Puedes llenar, uy no, no sé qué dice, pero que puedo llenar unos frascos de agua, dice que el agua sin ingredientes restaura la, la vida en 40%, ok, o sea puedo llevar agua y me puedo curar pero si hago pociones me van a curar más eso es interesante saberlo y, cua, y dónde encuentro los ingredientes, ¿Cómo sé cuáles son por ejemplo este cofre si efectivamente oh. tiene cosas ¿un muñeco? ¿una figurita? ¿qué es eso? La tienda de campaña sirve para hacer la transición del día a de la noche y viceversa. Durante la noche controla la forma imaginaria de pseudo y pues... ¡Ah! Ok, en la noche manejo ese esqueleto y en el día manejo... Mire, recogí cuero, calaveras... Creo que los mensajes aparecen un poco rápido, pero bueno. A ver, recojamos ingredientes, pero es que los ingredientes es como más difícil hacer echarles ojo, ¿no? ¿Este muñeco para qué sirve? Ay, miren. Para mejorar como las.. Mejorar las habilidades de él. Puedo tener dos, pu dos posturas activas. ¿Qué más puedo hacer? Tener varios ataques especiales. Tres ataques especiales. Ay, tan chévere. Sube niveles y todo el personaje. Pero no recuerdo hacia dónde era que tenía que ir. Ese me olvidó hacia allá. No. ¿Dónde está ese? Algo me está hablando. Pues madre, mejor hagamos lo que nos había dicho el otro bicho. Veamos por acá. Intentemos hacer como alguna poción, pero es que no encuentro ingredientes. ¿Cómo lo científico? Porque, por ejemplo, estas matas, me di cuenta que las puedo recoger, pero no se resaltan mucho algunos objetos y uno piensa que son parte del entorno le toca uno acercarse mucho para identificarlos y saber que esos son los que uno puede consumir o usar por ejemplo acá, esta es la puerta que voy a abrir Bueno. si sí, esta es la puerta algunas puertas solo se pueden abrir del otro lado ok, eso significa que debo subir no puedo subir acá no puedo subir acá me entender que solo puedo irme por acá, puede ser? No, es que acá tampoco hay salida y no puede saltar hacia arriba muy alto realmente. Pero vamos a crear una poción con lo que tenemos: a ver, girasol, panal, eh, no sé qué naranja y conejo. Pues intentémoslo con el girasol A ver qué nos sale Y con un panal a ver qué nos sale Mezclar ¿Y qué? ¿Cómo recojo la, la poción? ¿Ya la tengo? Ah, sí, parece que la tengo ahí puesta La cuestión es que no recuerdo Cómo se cura uno, ¿no? No recuerdo cómo uno se cura Pero bueno, sigámosle allá, ¿no? Bueno, eh, el entorno del juego es como si fuera un pues un lugar paisaje. Yo qué sé, porque se escucha como esto. ¿Cómo se dice? Que son como esto que son? ¿Venados? Ah, no. Conejos, pero tienen forma de venados. Figuritas, más figuras de esas pequeñas. ¿Qué, qué son esas figuras, la verdad? Me causan mucha. Parry, exactly. Y se golpea exactamente cuando, at cuando ataque. Ah, no. Parry es como esquivar. Esto bloquear, perdón. ¿Esto qué es? ¡Ay, copucha! No, pero no entiendo. Parry. Es que hay, hay algún botón De, de bloquear. A ver, consumir vida, interactuar. Ah, sí, si sí hay uno de parry. Okay. No, ese no es. No, no sé cuál es el de parry. Bueno, es como. En verdad es como para practicar el esquive. Porque realmente no, no, no entendí un poco. Dice. Eh, Combate en primera persona, cuando tú dañas a los enemigos tú puedes, tú llenas tu barra de ataque, esa barra donde vimos el puñito abajo, cuando esta barra está llena tú puedes engage, no sé qué es engage con un enemigo en primera persona, como, como crear un, no sé, un, no sé si llamarlo que un combo o algo así en primera persona que se va a ver la pantalla. Durante el modo primera persona el combate es cercano y personal y tú tienes un nuevo set de ataques. Mantente castiga. Mantén castigando a tu enemigo para eh, realizar un, unos ataques finales poderosos Ok, o sea, me están diciendo que. A ver, tenemos la barra. Pero que.. Okay. Ahí dice que ya. Ah, es ese. Ese es a lo que se refiere. Con RB saco. Estos ataques. Eso es a lo que se referían ellos. Muy chévere, muy chévere la verdad. Genial, genial. Cosas muy interesantes que tiene el juego. Este es otro conejo raro vamos a ir por acá cosas para recoger no nada uy hay un, un laguito Ah, miren acá puedo subir por acá me salió algo para recoger otro plume orange tengo que volver a pasar por ahí así puedo, ¿Puedo volver a subir El juego, el juego es todo tranquilito. Le genera una... una Uy, allá hay algo. Ese sí es un enemigo raro. Algunas acciones pueden consumir tu estamina. Eh... Sí, ¿qué? Sí, como tu estamina de guardia. O sea, de, de poder defenderse. No hay problema. bueno Vamos a ver si podemos con este pelear. Pasándonos en las técnicas. Uy. Uy, me quería agarrar. No. Uy, pero hacen hacen bastante daño, ¿no? De todas formas son criaturas que hacen bastante daño. Bueno, sigámosle por acá. ¡Otro! ¡Lo acabamos de despertar! ¡Ay! ¿Qué hice? ¡No! Sea pendejo. Ah, lo que decían, que si uno podía esquivar y dar golpes desde diferentes ángulos. Es eso efectivamente a lo que se referían. ¿Puedo recoger hasta las mariposas? Ah, miren, por acá creo que puedo escalar. Miren, me muestran las paticas. Pero miren, tan raro. No, pues... Ah, trepar. Tengo la opción de trepar. Dice, okay. mantén para curarte. Ok, sí, pero es que ya tengo para curarme no quiero... No quiero todavía usarlo, no me gustaría ¡Oiga! Oh, no me pegue pendejo. Uy, es que estoy a cabezazos ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Ah, me mató! En embarré Sí, debía haberme curado ¿Y ahora qué hago con la versión oscura? ¿Qué diferencia hay entre esta versión y la versión oscura? Ahora otra pregunta, ¿estas lo que los objetos que recogí si ¿sí los tengo todavía o los perdí? Bueno, sumamos que sí los recogí, vámonos con esta versión oscura a ver qué diferencias hay. ¡Oh! Pero hay nuevos bichos, ah en la noche son diferentes. Oiga, oh, quieto. Oiga, yo todavía no puedo ser guardia. Ah no me Estoy muy No pero es que siento que el combate No, a veces no fija bien al, al enemigo Y entonces Uy, qué chévere esa técnica que hizo Pero ven, no fija al enemigo bien O no sé si es que el enemigo sabe también esquivar muy bien Y me dificulta un poco Pelearle, ay Dios mío Oiga, que se quieto Allá hay algo arriba Curémonos Ahí nos curamos, pero Pero pues ya perdimos una de las curas ¿No? Innecesariamente, porque siento que no fue como lo mejor ¿Cuál es el punto hacia donde debo ir? No tengo entonces claro hacia dónde debo dirigirme o sea, este tipo fue el que yo ahorita destruí o hice caer o lo que sea. ¿Será que es que tengo que saltar hacia allá? No, no. ¿No? ¿Hacia dónde voy ir entonces? Sé que era la puerta esa que se abría desde afuera, pero no tiene, no tiene lógica. No tiene ninguna lógica esto. ¿Será que no, no me fijé en algo? Falto fijarme en algo. O sea, es que me devuelve, o sea, ¿dónde venía? Sí, pero pareciera que es por aquí el camino, pero solo cuando es de día pasa esto, como de que él dice algo por allá y, y se ve algo, el resto no. Pues parece que sí, sí, miren, miren, ¿qué diferencia? Ahorita yo recorrí esa zona y no se activaba nada. Allá abajo hay alguien o algo. Por favor, no tengo sí, nada que darte, no quiero luchar. Como un anciano. Sin un brazo. Tengo un artefacto. Anciano. Uy, tan chévere eso. No, abuelo, no lo hagas. Ah, ese bichito habla. No somos con corwirs, muchacho. Esta es la única ley y debemos cumplirla. Acabemos con este con esto forastero. No entiendo. ¿Está obligado a luchar? Por tener ese artefacto, no entiendo. Ah, es como un juego. ¿De mesa? Artefacto de pastor rival recibirá picaduras continuas si sí, deja de moverse. ¿Y eso cómo funciona? El ritual. El ritual es un juego de, de intercambio de estrategia en el que cada participante escoge un artefacto de consecuencias. Solo el jugador que gane el ritual activa su artefacto. Eh, puede gastar no sé, tener como la ventaja, algo así que le puede dar la ventaja. Dice, realiza el ritual. Controla todas las jugadoras, las jugadas durante el enfrentamiento del ritual. El artefacto de este viejito es envenena al rival. El veneno de serpientes causa calambres a intervalos aleatorios. Ok, y qué pasa? Deben tirar los dados. Ah, tan chévere esto. Ah, el número ganador o okay. qué? Uy, este man tiró 3, 3, 3, 4 Chacks, ¿qué es esto? Chacks, no, debe ser Tanks, o sea, gracias a las herramientas que modifican el valor del qué? En, la, en el área de juego, escoge que, Ah, no, así se llama chat para usar en tu turno y dónde colocarlo. Y se afecta a tu dado más cercano y al dado más cercano del enemigo. Divide entre dos el valor de los dados. Ah, los chats pueden ser para para, para... para... ¿Para qué? Para disminuir valores. Aquí lo pongo, exactamente. Quita un valor. Ah, entiendo. Es estrategia para quitar el, pre, el valor de las cosas, afectar el valor de los, de los dados el que el uso fue, afecta a todos los dados dentro de un radio reduce un punto de valor de los dados no, no, ese fue el mío ahora ah, si sí es el mismo mío Uy, no, de nuevo estos, sería efectivamente, él he disminuido otra vez a ver, 5 6, 7, 8, 9, 10 tengo 10 y tendría 9, le gané ja. ja! Le gané por uno No me diga que se va a poner bravo el viejito El bicho este Ay no Tengo que pelear usando el El viejito ¡Nuy! ¡Nuy, No No Pero el viejito no, pe no pelea muy bien Uy este bicho se puso amarillo Uy no, esquívelo, viejito. No, este bicho tiene mucha vida. No, no, no, no, no. No lo deje que se ponga amarillo. No, no tiene ataque especial, el viejito, no tiene ataque especial. Ya me di cuenta. Uy, no, ya lo mató, ¿cierto? No, por favor. No. Ya, me jodió. ¿Cierto? ¡Ah, mató al viejito! ¡No! ¡Abuelo, abuelo! No me diga que nos toca pelear con él para defenderlo. ¿Ha muerto? Yo no... Estaba muy débil. Pero si le gané en el juego... Llegué yo. Lo has matado. Largo de aquí, ermitaño. Esto no es asunto tuyo. Tengo otro artefacto. No querrás acabar como el anciano. No tengo dados. Entonces ya he ganado. Yo te golpeo primero. ¿Cómo es eso? Una de esas frases es cierta. Así ah, vamos a pelear con el bicho. ¿Me va a pegar primero en serio? Wow, estas reglas son extrañas las de este juego. Wow. ¡No! esquíbelo Uy, qué, qué canción esta. Es, está muy chévere la canción que suena de fondo. ¡No! ¡Escríbelo! Eso. Esquíbelo, eso No, esquíbelo Eso la, la, la canción está muy chévere Ay, no, esquíbelo Esquíbalo, perro Pero porque acá no puedo hacer Lo de la técnica esta. Esquilo, esquíbelo, esquíbelo Lo vencí, lo vencí Lo vencí What the fuck Lo he vencido El abuelo ha muerto Ah, de verdad se murió el pichito sí. ¿Qué debería hacer? Pues venga con nosotros ¿Deberías pronunciar las palabras? ¿Te enseño cuáles palabras? Sí, yo, Hilo. Sus huesos son tierra, su carne es polvo, su aliento... Su aliento es viento. Uah. Bien, se acabó. un bicho muy extraño, ¿no? ¿A dónde voy a ir? <risas> Va a ir con nosotros de ahora en adelante. Qué chévere. Ah, qué genial. Dice... ¿Observa los lugares vacíos de fuego? para eh, colocar un campamento dice que se identifican por columnas de humo y que sirven para guardar nuestro progreso okay. bueno, hasta ya no creo que debamos ir, ¿cierto? así así porque nosotros ya, ya habíamos estado acá como ya lo hemos dicho y uno da la vuelta Ah, ya establecimos un campamento, que bien. Dice que pasa la noche en el campamento antes de continuar. Pues bueno, ok, lo vamos a hacer. Ustedes digan. Listo. A ver, ¿será que es por acá? Muy bien, te llevaré a un lugar seguro, pero eso es todo. No te quedes, no te puedes quedar conmigo. ¿No es por acá? Espera, ¿no podemos irnos sin los dados de aquí? Ah, para nosotros también jugar los juegos de Uy, ¿ya son flores? Los dados nos van a servir para luchar contra otros seres. En esta pantalla tú puedes configurar tu ritual, tu perdón, tu cinturón ritual antes de tu próximo reto ritual. Um, uh, Asigna los mejores chaks a tu cinturón para tener grandes oportunidades de ganar. Eh, pues toca los únicos que tenemos, ¿no? hay que asignarlos, ahí están, esos dos, ¿no? no hay más y ya, ¿qué más? ahora si sí nos podemos ir o no a partir de este punto, Pseudo puede retar inteligentemente a criaturas a través de ritual observa uh, el botón de la pantalla de los enemigos que pueden Ah, ok, habrá enemigos a los que puedo retar por ritual. ¿Qué chévere? ¿Dónde está? ¿En las Dice que alguien del palacio de podría, podría llevarte de la allí. La siempre tienes mensaje yendo, yendo, yendo tiene y viniendo cuando hace sus asuntos. Ok, chévere, ¿no? Le vamos a buscar como alguien que cuida al bichito este Bueno, ¿y qué? ¿Aquí qué? ¿Cómo sub ah, sí, sí podemos subir, pensé que no se podía Ay, por fin un lugar nuevo A ver, ¿estas puertas sí se pueden abrir o tampoco? Ah, caray, no se puede, entonces no es por acá ¿Y aquí qué? Es un camino, ¿no? Y allá hay un gorilita. Había un gorilita. Ah, y hay un cofrecito, miren. Otros muñequitos. Estas figuritas. Oiga, ¿esto por dónde me lleva? Aquí es donde yo estaba originalmente. O sea que no. No creo que se vayan a ir por acá. Tenemos que ir por el camino tal y como nos mostraba aquí, ¿no? O sea, hacia allá. Eso es nuevo, este lugar no, esta parte yo no la había visto. Si, sí, esto es nuevo. Si, sí, miren esos bichos por cromopétalo. ¿Quiénes esos son raros o que son peligrosos, esos de allá? que ya me dice que cuidado. Ah, y el pájaro también nos ayuda a golpear Eso sí me gusta El pajarito también los pica y los molesta y todo Me preocupa es el cromopetaloro ¿Será muy poderoso? Me da vaina A ver, primero miremos si podemos abrir esto No, está cerrado por el otro lado Parece que obligatoriamente vamos a tener que irnos Hacia donde ese tal cromopetaloro A pelear Tendrá Tendrá forma de pelear con No, no es tan peligroso Lo hicimos Ah, huepucha, nos caímos Totem, desbloquea postura ¿Ahora ya puedo tener dos posturas? Ay, pucha! ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Tengo que pelear contra ese bicho para desbloquearla? Uy, tan chévere como la desbloqueé ¿Lo vencí? Sí? Ya, lo vencí sí. ¿Ganar mi postura o no? ahora ya puedo tener otra pos... ah no, asignar punto de habilidad, ah puedo asignar puntos de habilidad, ¿a quién? al poder, a la resistencia, Esto pues no sé qué es, y constitución, pero no sé en qué ayuda cada uno uh, resistencia me gustaría aumentarla, un poco más y el poder uno no más. Listo, creo que así, ¿cierto? Porque más posturas No, veo que no podemos aprender Listo, ¿ahora qué? Este es otro camino ¿Para que se, se baja, no? Sí, este es otro camino Este camino lo habíamos recorrido ¿O sí? Así era donde originalmente estábamos Pero se si abrió este nuevo camino Qué chistoso raras de este juego ah bicho de madre golpeando así ¿Ah, no? no no ni cualquiera se le ocurra Eso. bueno, y esto que es un camino también. No, esto por allá no puedo pasar. Uy, este bicho mal. Es nosotros, ja, ¡ja! Lo hice caer al tonto cuando me iba a dar el abrazo. Venga, o sea que podemos pasar por acá? No, por acá no podemos pasar. Y entonces, ahora por dónde es? Paz por acá Bueno, no digo No pido que el juego deba tener una brújula Pero siento que a veces hay lugares donde uno se puede perder fácil sí? Ay, que me caigo Ah, pero sí, acá hay otro camino, ¿cierto? Mira, incluso allá hay alguien que nos saluda desde lejos. No, no se está saludando. Es como alguien malo. Pero sí, por aquí es el camino. Obviamente. El camino es por acá. Me gusta mucho este, este juego. Lo, lo único que vuelvo y digo es lo del combate de la fijación de objetivos. Que creo que tiene como... Un, todavía no es como muy muy precisa. Pero en general siento que que tiene muchas cosas bonitas. Uy, esto es un nuevo bicho. Este no es... Ah, que si llevamos a cabo ritual... Sí. ¿Cómo se hace? ¿Es contra dos? ¿No se supone que vamos a jugar ritual? Venga, no sea así. No tengo idea no entendí lo del ritual Pensé que se iba a ejecutar eso del ritual No, y ahora se vino ese bicho otro gigante ¡No! ¡No! Ah, ellos también se agarran entre ellos! Ese gigantón mató al otro A ver cómo había acá ¿Que podemos saltar a algún lado? ¿No? Era solo como para... ¿Para qué? No entiendo Como se echa para atrás, viene camino para atrás Está haciendo un muy guapo Como Michael Jackson entonces para qué era lo del... si yo lo reté ¿no? Bueno, ¿y aquí que son, son muchos caminos laberínticos en parte es interesante pero eh, lo hace perder a uno un poco ¿no? pienso yo pero creo que obligatoriamente toca subir por acá y otra. aunque allá también hay más camino miren ¡Uy! Allá hay unos bichos súper extraños. Entonces, ¿qué se supone que hay acá? Que valga la pena. Eh, Ave María. Listo, bueno, ya, lo jodimos a este. Y acá hay algo, debe haber algo porque ¿para qué me hacen subir? Esto ya un.. Rana, rana, ¿qué pasa con la rana? otro camino dios mío es que son varios caminos uy es que son dos ciclo madres que me están atacando ahora no eche para atrás eche para atrás se se quedó ahí se quedó ahí eh, se, se quedó atrapado el ya ya salió Uh. Uy, no, estoy súper débil Ya no tengo ni cómo. Solo por venir para recoger este cofre y sus figurillas Perdí ahí Y ahora, ¿dónde va a haber una? ¿Una qué? ¿Dónde va a haber una poción o algo? Porque decía que si yo rellenaba esto con agua Pues podía al menos curarlo pero tampoco he encontrado agua ah pero por acá hay una me ha fijado mira a ver si podemos hacer una poción ok, a ver, Vámonos. uy, nos dio más poder ahí creamos otra interesante no sé para qué servirá pero ahí la creamos Este bicho marrano se me da como cosa y es que ya hay dos cofrecitos. Ay, mapucho, se vino. Ah, eso es para desbloquear algo. El problema es que dice que reconoce que los enemigos están cerca. Uy, me pucha. Este bicho es muy poderoso el bicho quedó baby. bueno, aquí el bicho a, a, como dicen por ahí, aprovecha el bug porque el bicho lo este. bueno, ahora sí ¿qué es lo que hay acá? otra, otra postura, otros uy, miren este bicho, tan raro parece un Power Ranger. Oiga, déjeme quieto. Ya lo en sí. Ya que desbloqueé puntos de puntos de para mejorar mi personaje, ¿no? Sí, cuatro puntos de. Ah, mire, ya puedo tener otra postura, una que se llama postura del mamut. Wow, esa es nueva, esa no estaba al principio. Y aparte puedo ganar, ahora puedo tener puñetazo ascendente, es una nueva técnica. Chévere, ¿no? Y ahora vamos a asignar los puntos de poder. Vamos a subirle a la defensa un poquito. De nuevo al poder, vamos a subirle el poder todo lo que da y ya listo pero bueno y qué ya no sé por dónde era el camino o sea no ya no encuentro más más caminos de en el juego Ahora con este bicho vamos a ver una muerte. ¿Cómo abro esa puerta? Ya le he dado vueltas al, al mapa Y voy de un lado para otro Y no encuentro qué más debo hacer Yo creo que Vamos a tener que dejar hasta aquí Para ver ¿Qué, qué, o sea, qué sigue? Okay. Ah, es que acá hay más cosas ¿Círculo de entrenamiento? ¿Qué es esto? Ah, miren Las figuras son para para habilidades Si se dan cuenta, miren por ejemplo si le agrego figuras a la postura a ah, necesito 5 para cada una eso aumenta ay qué chévere entre más figuras tenga cada figura le aporta a cada postura un, un, un, unos puntos más de daño está muy chévere pues es un poco intuitivo en esos aspectos el juego, no lo niego O sea, digamos uno explora y se da cuenta como de que esto sirve para tal cosa y esto para tal cosa No obstante pues, esto siempre es importante que sea un poco más claro el tutorial Porque obviamente uno se puede perder Es muy fácil perderse en estos Ah mira ahora sí se abrió esta zona Uy este bicho por madre Pero si yo ya lo había Esta zona por fin se abrió Pasemos al lado Uy, esta sí es chiquita, esta sí la venció fácil Allá, era por acá Que teníamos que pasar Uy Uy, hay hartos bichos Ah, qué chévere cómo combina las posturas Hay unas fáciles de vencer y otras no Creo que ya llegamos ahora a donde tenemos que llegar, es que es que si es a, a, el camino no, no entendía que tenía que ser de vía para desbloquear esa parte del camino. O hacer eso, lo de asignar los muñequitos al, a las técnicas. Si hubiera sabido eso, pues obviamente uno lo hace. Que no falta el que ignore eso y solo quiera como combatir y hacer esos estos cosas de.. ¡Ay Pucha, mira, otra vez se quedó atrapado! ¡No! Eh. ¿Y qué? Aquí que aquí nos toca subir por acá, ¿no? Bueno, acá el camino sí es un poco más fijo. Pero ¿y aquí qué? ¿Es hacia allá o hacia allá? No, no creo que sea hacia allá. No, no hay forma ni de agacharnos ni nada. Ese por acá. Estos son como unos canales. Mira, acá primero nos da a entender que podemos saltar hacia allá, pero.. Pero qué. O podemos ir hacia allá. De cara mira aquí también nos da la opción de saltar hacia allá. Y si bajamos, no hay más opciones, no se puede. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Saltamos hacia allá, saltamos hacia allá, y de aquí podemos saltar hacia allá, ¿cierto? Es muy abierto el mundo, no lo niego, eso sí, es muy abierto porque uno lo va recorriendo a modo de, de uno, ¿no? Esto. Esto, pero sí, si sí, digamos uno todavía, como que al principio, esto, como que si uno se pierde, no entiende bien para dónde va. O sea, como que uno después se puede llegar... A... Yo ya pasé por acá. Mamá. Sí, yo ya pasé por aquí. O sea, que me volví. Ah. Sí, me volví. Me, me he devuelto. y de vuelta entonces el camino es el hacia allá no, la embarré me tiré hacia un lado que no era tan ah no, si sí. esto me lleva aquí pero no, no, es que me vuelve de nuevo aquí donde estábamos o sea, no tiene lógica no tiene lógica que me vuelva para el mismo lado de donde yo venía era solo para coger los cofres entonces cuál es el verdadero camino ahora yo soy que me, de verdad me perdí es fácil es fácil perderse en el juego no lo niego es fácil perderse tengo como esa esa percepción de que uno se pierde fácil fácil fácil o sea se estanca uno en muchos momentos son pocos o sea, esta cuilla y qué es que yo de ahí vengo o sea que es lo diferente que hay que hacer acá será que ahora sí ya puedo abrir la puerta o qué es que ahora no me deja pasar si tengo que saltar allá y devolverme ¿será para abrir la puerta? posiblemente sea para poder abrir la puerta para que ya esté abierta creo que ese es el sentido de este de este punto del, del juego devolverme a ver, veamos si es que al devolverme encuentro algo que no había Sí, la puerta como que ya se puede abrir. No, sigue ahí. La misma puerta de siempre. Entonces, no sé. que más falte pero pues bueno amigos yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí porque llevamos un gameplay bastante largo pero no, no encuentro claramente hacia dónde vamos a ir me he perdido varias veces no obstante pues queda destacar el, el, el trabajo que hace Steam siempre como con sus criaturas extrañas y todo Espero, espero para el 23. Para el 23 de febrero, creo que es que se si le hace a este juego. Pues podamos, o antes, podamos tener un, un, un, un gameplay con de pronto con algunas características nuevas. Con arreglo de los bugs y todos estos estos aspectos de rendimiento. Eh, de pronto si tienen. Si alguno, si otros usuarios de verdad también de pronto tienen en cuenta ese mismo aspecto de lo de de lo de a veces que la fijación del objetivo pareciera un poco compleja esto pues si sí, sí, sí. también ese, ese aspecto lo tienen en cuenta pues excelente eh, al igual la idea es hacer el gameplay cómodo eh, pero divertido para quienes lo quieran jugar esto ojalá también la beta la otra perdón otra una perdón alguna demo, eh, demo antes de que salga salga en español completamente para que se entienda también un poco mejor lo de los minijuegos porque eso de los tags me, me gustó mucho me, me llamó mucho la atención pero no lo entendí bien ahí como que lo comprendí como por pedazos pero no es que yo supiera exactamente cómo funcionaba el juego lo hice más como por intuición estoy ya ya pues estoy muy contento de ver un desarrollo es pues tan bonito con el estilo que caracteriza a Steam. Esto y espero que les vaya muy bien. Esto espero también entender un poco más el lore de la historia. Que creo que el lore es algo que tiene que ser bien atrapante. Para que se entienda el objetivo de nuestro amigo Seudo. Y ya, pues eso es todo amigos. Nos vemos en la próxima y espero eh, que nos veamos pronto con más videojuegos latinoamericanos. Bye bye.